Hola a todos, Román nuevamente, estoy con Yajaira García Hola. de Fair Choice Lending y hoy vamos a hablar de algo que es bien importante para, para todos al momento de comprar una propiedad y estamos hablando de los préstamos de gobierno, estamos hablando de los préstamos de veteranos, los FHA y los USDA. Correcto. Eh, Yajaira, cuando yo fui a comprar mi casa, uh -huh. en, en una anécdota personal, eh, Muchas veces, cuando nosotros íbamos a ver casa o estábamos buscando, los préstamos de veteranos y los de FHA no eran aceptados, la gente no los aceptaba. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Ok, so en estos momentos tenemos que ver que el mercado está a favor del dueño de la propiedad, el que vende. Solo el que vende va a escoger lo que ellos entienden que más le conviene. Claro, está con asesoría de su Realtor. Muchas personas piensan que un préstamo FHA o un préstamo VA tarda mucho tiempo en cerrar. Es totalmente incorrecto el préstamo, una vez que esté sometido correctamente, ya sea FHA, ya sea VA o sea convencional, el préstamo puede cerrar en 30 días, muchas veces mucho menos de 30 días. Todo va a depender de que se someta bien. Otra situación es que si sí, la inspección de FHA y la inspección de VA es un poco más rigurosa que la convencional y mucha gente piensa que la diferencia es demasiado de muy grande. No, no es demasiado de muy grande. A menos que tú no tengas pues, un aire que no esté funcionando correctamente, claro. cablería que esté por fuera, que se pueda ver, una pintura que esté muy mala, eh, un techo que esté muy viejo, pues no vas a tener ningún problema. Pero hay que educar al público, hay que educar al consumidor de que el préstamo no es malo. Ahora estamos viendo que el mercado está como que cambiando un poquito más y pues las restricciones de ingreso versus deudas del convencional, muchas personas no nos están cualificando, entonces nos estamos moviendo nuevamente para el préstamo FHA y el préstamo VA que nos da un poquito más de espacio para jugar con okay. eso. Ok, so, en el caso de cuando las personas mm. eh, eh, hacen el acercamiento mm. donde donde ti y no están mm. todavía preparados, no están listos, eh, vamos a poner que esta persona está en los 500 puntos de crédito, ¿qué es lo que, lo que ustedes pueden hacer por esa persona? Okay. So, nosotros los vamos a aconsejar de la forma que mejor nosotros entendemos que podemos ayudarlo. Si sí se puede sacar un préstamo FHA con 500 de puntos, sí se puede hacer. ¿Es conveniente para el cliente? No necesariamente. Tienen que haber otras condiciones. Por ejemplo, debe tener, la persona debe tener reserva, la persona debe ser por lo menos dos personas dentro del préstamo. Para yo poder presentarle al banco algo que realmente sea bueno y que el banco diga, ok, lo vamos a trabajar si se puede trabajar, mi recomendación, no lo hagas con 500 de puntos. Prepárate mejor. Porque el préstamo te va a salir muy costoso. Realmente demasiado muy costoso. Como te digo, a menos que no tengas el dinero suficiente para entrar en negociación, prepara mejor tu crédito y te podemos conseguir muchas ofertas, diferentes ofertas, mucho mejores. Ok, hay un, hay un número en, la, en, en el crédito... Hay, ¿Hay un sweet spot, como le llamamos a veces, para, para esa negociación del préstamo? Yo diría que para un FHA, un 620, un 640, eh, después de un 660 podemos hacer un convencional. Igualmente, si tienes un 660, te voy a recomendar un FHA y no un convencional, porque el seguro convencional te va a salir un poco más costoso. Claro. So, vamos a 700, un convencional entra cómodo. Ok. Esos son realmente los números que uno debería de estar buscando en el crédito Para okay. que la gente se prepare Ok, okay. muy bien so, yo, yo, yo recuerdo también cuando estuve haciendo la compra de la casa Obviamente como ya, ya hablamos Que la persona obviamente en aquel momento Que yo estaba usando para mi préstamo Pues me asistió Me estuvo asistiendo por alrededor de Podría decir como cuatro meses Correcto Me llamaba todos los meses Hacía un soft pool de mi crédito Y me decía Tienes que pagar esto esta cuenta tienen que pagarla, mira eh, porle 25 dólares a la tarjeta de crédito porque no la estaba usando, porque también tener las tarjetas de crédito todas en cero pues no es bueno, no es bueno uh -huh. so, eh, todo el tiempo él estuvo trabajando conmigo hasta el día que recibo la llamada y me dice ya pasé de todo esto, estás listo, estás listo, ¿Tás listo? ¿Tás listo para, para... Es correcto, para nosotros no somos especialistas en crédito pero sí sabemos cómo los bancos miran el crédito y que necesitamos hay veces con unas cosas simples como tú dices, quizás comprar algo con la tarjeta de crédito o quizás solamente mirar la tarjeta de crédito y asegurarnos de hacer el pago antes de que entre el próximo ciclo. ¿Para qué? Para que se refleje el balance más bajito en ese momento. Mantener las tarjetas de crédito a un 30% o menos. Simple y sencillamente la gente me dice, ¿cómo arreglo mi crédito? ¿Cómo lo mejoro? Pagando. La respuesta correcta es pagando. Si tienes deudas que ya están perdidas en, eh, tiradas a pérdida o lo que sea, llama a esa gente a un acuerdo de pago y dile bórramela y ellos okay. lo van a hacer, ellos lo van a hacer y eso le va a dar un boost a tu crédito y el crédito va a subir y en ese momento que nosotros veamos todo eso está limpio, guarde el recibo para asegurarnos de que nosotros podamos enviar la evidencia al crédito y le hacemos el boost al crédito y el crédito va a subir unos 40 puntos, quizás 60 puntos pero hay, que pagar. No es no la hay respuesta. que pagar sí hay que pagar okay, ok, vamos a hablar de los down payment hay diferentes tipos de down payment también depende del crédito del tipo de préstamo o sea son son eh, para la persona que entra como un como un, como un, un, un dueño nuevo que uh -huh. nunca ha, tenido, ha pasado por la transacción de comprar una casa cómo uno puede Tú sabes, poner eso en, de una manera simple para que lo puedan entender de los diferentes tipos de down payment y de qué dependen los tipos de down payment. Porque hay gente que dice el 10%, es el 3%. So, ¿De qué depende? Y, ¿Y a qué tipo de préstamo es que eso está eh, amarrado? Ok, so, en este mundo hay muchas, muchas eh, diferentes opciones. Tenemos la, la opción de USDA. USDA es un 100%, no hay que dar nada de pronto. Tiene sus limitaciones, son unas áreas en específica, eh, la persona no se puede pasar de cierta cantidad de ingresos, limita mucho la deuda, pero es una opción para algunas personas. ¿Qué, la, ¿qué, signi qué significa limita las deudas? Limita las deudas es que la relación entre ingreso y deuda tiene que estar bien bajita. Okay. Eso es básicamente todo. Se le llama el DTI, pero es una relación entre deuda e ingreso. Muy bien. El otro préstamo sería el FHA, es un poco más flexible en cuanto a las deudas y el ingreso. Nos da un poquito más de juego. So, si es una persona que tiene más deuda, pues entonces le vamos a recomendar el FHA. El FHA entra desde un 3.5% de, de inicial. Luego está el convencional. El convencional lo podemos obtener desde un 3%. Okay. Y esa es la realidad. Mucha gente piensa que un convencional es un 20%. No. No. El 20% en un convencional es para no tener que pagar el seguro que exige el préstamo eh, Se da un 3% para nuevos compradores Un 5% para los compradores que ya han tenido casa anteriormente correcto Y si no, de ahí sería un 20% y no se paga el seguro Ok, ok, entonces el préstamo de veteranos El préstamo de veteranos mayormente es el 100% Claro está, el veterano tiene que ir a la oficina de veterano y solicitar su documentación y ver hasta cuánto están aprobados con veterano. Ok. El PMI, yo veo que por lo menos en mi... En mi <coughs> eh, yo, estoy yo fui cubierto 100%. 100%. 100%, no el PMI. Los gastos de cierre. Ok. Los gastos de cierre son aproximadamente un 3.5% a un 4% del préstamo. Esa es la realidad del, de los gastos de cierre, porque ahí están no solamente los gastos de cierre, gastos de cierre más los prepagos, que hay que prepagar los taxes, hay que prepagar el seguro. En el caso de trabajar con el mortgage broker, nosotros no contamos con costos de originación. Si vas a un lender privado, ellos sí cobran el costo de originación. Mayormente el costo de originación, ¿para qué? Para pagar el edificio, pagar los secretarias, pagar todos los gastos que ellos tienen. Nosotros no tenemos esos gastos, eso no los tenemos que, que incluir dentro de un préstamo eso les sale más económico, para que tengan la idea <risa> la realidad ok eh, la gente sí se tiene que preparar para los gastos de cierre dentro de los préstamos, pues como estábamos hablando anteriormente y los down payments nosotros sí tenemos préstamos que te cubren el 100% que los a un DPA, que sería un down payment assistant recuerden que todo esto eh, va incluido dentro del préstamo de una forma u de otra. Si so, usted quizá entra al préstamo sin dar nada de pronto, cero de inicial, pero eventualmente quizás al final del préstamo o si usted vende la propiedad, va a tener los que pagar. Igualmente está sucediendo con el préstamo ahora que tenemos para los Heroes, los, eh, los first, responders, first, responders, first Responders, los eh, eh, Maestros, eh, Maestros, Bomberos, eh, Policía, médica. Tiene que estar bien claro que ese préstamo es para el maestro, no es para los demás que trabajan en la escuela. Si tú tienes que tener una certificación, si eres policía tienes que estar certificado como policía. Si trabajas de oficinista en la policía, pues tú no cualificas. No es como anteriormente se le daba a todo el departamento, ya Entonces, no. Porque de, eh, porque Exacto, porque trabajes en el departamento no significa que puedes tener el préstamo. No puedes tener el préstamo. Es para precisamente la persona que está haciendo esa esa labor dentro del departamento. Y que esté certificado, tenga su certificación. Eso okay. eh, Eso es así. Ese préstamo igualmente que el DPI Assistant o el Chenoma, al final tiene que pagar esos 25 mil dólares. O cuando venda la propiedad. Ok. Interesante. Interesante, que no se dice por ahí. <risa> sí, hay que repagarlo. Eso es bien interesante, por eso sí no se dice. Sí, no se dice, hay que repagarlo. Ok. Hay que repagarlo. Okay. Y también este, están un poquito estrictos con lo, lo que es el income y el depreciation, que es el ingreso y las deudas. Ok, ok. So, como pueden ver, tienen muchas opciones. Eh, es cuestión de. Y de educarse un poco y saber qué ruta o qué tipo de préstamo ustedes quieren quieren este obtener para la compra de su propiedad y de la misma manera tener obviamente como dije en el video anterior comunicación con su realtor comunicación con su con su eh, broker su mortgage broker y tratar de hacer una transacción lo más suave y, y, y sin problemas posible, ¿correcto? Por lo general, cuando nosotros estamos cotizándole un préstamo a alguien, nosotros se lo vamos a cotizar FHI y se lo vamos a cotizar convencional, para que la persona pueda ver la diferencia. Y ahí, al final, siempre el cliente es el que escoge. Nuestro trabajo es orientarlos y guiarlos por el proceso, pero es decisión al final del cliente. Ok, pues ahí ya lo tienen, así que hasta la próxima. Chao. Chao.